Bueno, y como tema nuevo y diferente de hoy es Petro nos va a expropiar, Petro nos va a expropiar, Petro nos va a expropiar, Petro nos va a expropiar. Hombre, han ocurrido cosas esta semana en Colombia muy importantes. La elección del gerente de la Federación Nacional de Cafeteros que se la burlaron, se, se, se la robaron nuevamente, siguieron con la federación secuestrada. Pero hay otros temas importantes también. Como la incautación de droga todos los días. Ayer, por ejemplo, cogieron 5.5 toneladas y la orden del presidente es mantener eh, la interdicción de, de la exportación de drogas de manera permanente. Así pues que nunca en la historia de Colombia se había incautado tanta eh, cocaína como está ocurriendo ahora. Eh, hay temas de corrupción que van avanzando muy grandes y hay temas de gobierno muy importantes donde el gobierno está haciendo cosas muy importantes por el país. Pero como no han sido capaz de cambiar el discurso, de bajarle el discurso, como no han sido capaz de que sus ataques eh, hacia el gobierno nacional pues, funcionen, entonces pues todos los días cambian de estrategia. Ya la estrategia hoy es, Petro nos va a expropiar, Petro nos va a expropiar, Petro nos va a expropiar. Cuando ustedes escuchen eso, créanme que no es verdad, créanme que no es cierto. La primera propuesta del presidente Gustavo Petro desde siempre ha sido: ¿quiénes nos van a vender para comprarles? En el Congreso, muy hábilmente, eh, la oposición y también, digamos que algunos eh, congresistas cercanos al gobierno hicieron lo necesario para cambiar el artículo donde eh, se le daba la facultad del presidente Petro de comprar las tierras. Y. Uh, lo que hicieron fue cambiarlo por uno que decía expropiar, o sea, hoy el gobierno no puede, no puede comprar sino solamente expropiar por orden del Congreso de la República. Y luego esos mismos congresistas salen a, a hacer eh, bullying en redes, a decir Petro va a expropiar, Petro nos va a expropiar, Petro nos va a expropiar. No, hay que informarnos, pero hay que informarnos por la gente que, que realmente nos, nos da la información correcta, nos dice las cosas como son. Yo, yo llevo días diciéndoles lo mismo, llevo días y días diciéndoles lo mismo y no me voy a cansar de repetirlo. No nos sigamos informando por los medios de, trai, tradiciona, de comunicación tradicionales en el país. Informémonos por los medios alternativos, informémonos por medio de los influencers alternativos que nos, dan, nos generan a nosotros un debate, pero debates con argumentos, soportados con argumentos, no soportados en la nada, porque la oposición hoy solamente sabe insultar y creen que insultando entonces van a cambiar el país, guerrillero, asesino, incendio el palacio, mal parido, care no sé qué, care mondá, o sea, ese es el único argumento que hoy tiene la oposición, cuando usted se enfrenta a un opositor, con lo que se encuentras con una cantidad y una serie de insultos que muchos incluso no ni siquiera los conocía, y supuestamente pues los que tenemos que estudiar somos nosotros. Entonces nada, este era eh, un pequeño saludo. Y uh, recordarles que Petro no nos va a expropiar, que Petro lo único que quiere este gobierno es que todos y todas podamos eh, vivir mejor, que socialmente podamos estar mejor y eso pues también depende del apoyo que nosotros hoy le demos al gobierno nacional. Primero de mayo, todos a las calles a, a respaldar las propuestas del gobierno. Un abrazo para todos, chao, chao.